Les agradecemos el haber aceptado el reto de inscribirse a nuestro concurso docente. Sabemos lo dispendioso que fue y somos conscientes de lo larga que ha sido la espera. Pero Ojalá esta vinculación que hoy obtienen a la universidad Pague finalmente con creces Todo ese sacrificio que sabemos, incluimos fue el concurso Y digo que agradecemos el reto de vincularse a la universidad porque la universidad los necesita y los necesita el país. Con esta perspectiva entonces, toda la bienvenida a la universidad, todo el agradecimiento y por supuesto, todo el llamado al trabajo. Juran ante la patria cumplir con la constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar fielmente las responsabilidades como docentes de planta de la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, sí, si así lo hicieren, que la patria y la universidad los premie y si no, que ellas los demanden. Muchas gracias. Como soy la reina me hace la finomir. Me enamoraron piano de si, sus oigo un clarín y toda una